Mi nombre es eh, Paula Álvarez, soy de Argentina, eh, trabajo en un canal de televisión que eh, son varias señales, este, soy maquilladora eh, y principalmente trabajo hace 10 años y principalmente son noticieros, eh, programas de entretenimiento, eh, hay un canal de música también y bueno, eso es lo que hago. Eh, empecé a trabajar de muy chiquita en televisión, en los 19 años. Hacía programas de ficción, eh, novelas, trabajé seis años. Y después eh, entré a trabajar en este canal de televisión, que acá en Argentina es bastante importante. Eh, y me tomaron una prueba de maquillaje y entré. Me enteré que estaban buscando gente y entré, simplemente. Eh, se llama Canal 13 y TN. Son, eh, canal 13 es un, es un canal de, de aire y TN es un canal de cable, se dice. Eh, Me formé, empecé estudiando maquillaje muy chiquita, a los 18 años después me al mismo tiempo que estaba estudiando, me contrataron para estar en el piso de, de los estudios de televisión, en el piso poniendo polvo. Soy maquilladora, entonces eh, algo muy importante es eh, poner eh, polvo en el piso para que no brillen con las luces de la televisión este, o, las, o, la, o las cámaras. Entonces me contrataron para eso. Y mientras estudiaba maquillaje, en un instituto, con distintos maquilladores... Eh, empecé trabajando y seguí, seguí, seguí eh, mi trabajo bueno, empecé primero haciendo, como les decía haciendo ficción y es totalmente distinto a trabajar en televisión en un canal de televisión por los horarios por, aparte una cosa es eh, maquillar actores, actrices y otra cosa es maquillar periodistas eh, y cambió, fue, fue cambiando un poco, no tanto tampoco, este, no cambió tanto, en realidad. Eh, ¿Un consejo? Bueno, eh, en realidad que es, es, acá en Argentina es difícil, en realidad, entrar así tan chico como yo a un trabajo tan grande, eh, por ejemplo en un canal de televisión, uno de los canales más importantes que hay acá en Argentina, eh, pero bueno, siempre formarse, siempre estar en lo nuevo, digamos, desde maquillaje, nosotras siempre estamos haciendo eh, nuevas capacitaciones porque todo va cambiando en cuanto a los materiales, yo empecé a trabajar y no existía el HD, después empezó a existir el HD, tuvimos que hacer borrón y cuenta nueva porque eh, cambia todo, cambia las luces, entonces siempre estar actualizándose eh, y mucha, mucha fuerza, darle para adelante. Digamos, a nivel personal, eh, para entrar a trabajar a televisión, ¿sabes que tenés una disponibilidad horaria total? ¿Trabajas a cualquier hora? Eh, este, ¿Trabajas mucho? Eh, tenés que tener paciencia y ser rápido para los nuevos pedidos, para las producciones, para correr, para este, estar listo, digamos. Eh, los tipos de la televisión a veces son un poco, por lo menos como se trabaja acá, son un poco acotados, capaces para mañana, quiero esto, para hoy, para allá, para... Eh, eh, y después eh, Técnicamente, eh, siempre, creo que es eso también, como lo personal. Como que sabes que vas a tener... Eh, es difícil organizar la vida cuando trabajas en televisión. Bueno, lo que tenés que tener en claro antes de empezar a trabajar en televisión es que los tiempos, la paciencia, manejar todo es para allá, todo es para mañana, todo es rápido. Eh, pero también es, es, es, entregas un poco de tu vida, porque es algo que lo haces con mucha pasión. Eh, te metes en tu trabajo, acá se dice, te pones la camiseta de tu trabajo, en lo técnico, y bueno, para mí siempre es importante capacitarse, mucho, siempre, estar, eso ya lo repito, estudiar, este, estar interesado por lo que haces. Sí, yo tardo en hacer mi trabajo, depende. Eh, ahora que trabajo en el canal de, en un canal de televisión, los tiempos son acotados, vienen los periodistas y tienen que irse súper rápido. Entonces, si es un hombre, o sea, yo como maquilladora, todo lo que va delante de cámara se maquilla. Todas las personas. Entonces, si es un hombre, tardas cuatro minutos. Así. Y si es exacto, así de rápido eh, y si es una mujer 15-20 minutos después hay excepciones de gente con la que tardas más obviamente porque quiere otra cosa o quiere más pero en realidad más o menos se calcula, se calcula 20 minutos para una mujer y 5 para un hombre por ejemplo proyectos difíciles no, no sé si, si tuve proyectos difíciles. Eh, siempre hay, siempre te, te encontrás eh, de nuevos desafíos. Eh, por ejemplo, hacer yo como, como maquilladora, ¿no? Eh, por ejemplo, aprender a caracterizar, hacer personajes. Este, y también gente que es un poco más eh, reacia y tenés como que usar tu lado psicólogo descucharles de los problemas, tenerle paciencia, eh, o la gente que llega muy tarde también, entonces tenés que correr para que llegue al aire, porque lo que tiene el canal que trabajo que es en vivo. Entonces, si yo, si yo tardo más de tanto tiempo en maquillarla, o maquillarlo, no llega a estar su programa. Eh, lo hice mal no tuve bastante suerte sí me pasó que cuando les, como les contaba cuando cuando empecé yo empecé poniendo polvo en un piso poniendo polvo chaje en un piso en un estudio de televisión piso le decimos al estudio de televisión y porque si no es raro y bueno faltaron las maquilladoras le fallaron a la jefa y me mandó a mí a hacer un exterior, que es cuando salís y, y a maquillar, y tuve que maquillar a una actriz y yo no sabía maquillar. Y fue como, bueno, este es el la, la piba acá, ¿eh? Porque aparte, cuando haces ficción, eh, tienen continuidad, vos tenés que hacer el maquillaje igual que la, la anterior. Entonces, tuve que hacer exactamente una actriz súper conocida acá, así con toda mi seguridad diciéndole sí, sí, sé maquillar y yo no sabía maquillar, transpiré como loca, se me caían las cosas pero bueno, me fue bien, finalmente lo logramos No, de nada, chicas Chao, hasta luego